Y aquí tenemos este corte de picaña de guayú, espectacular, de finca Santa Rosalía. Y lo vamos a hacer hoy un poquito especiado, con esta pimienta negra de pelicherri, espectacular, de la India. Y este tomillo romero español, de nuestra tierra, de la ID. Vamos a hacer un poquito de ajo picado. Lo vamos a añadir al mortero. Vamos a añadir las especias. Y le vamos a añadir un chorrito generoso de aceite de oliva virgen extra. Y añadimos sal sobre la picaña. Achacamos el ajo con las especias y el aceite en el mortero, hasta hacer una pasta. Mirad qué nivel de infiltración tiene la picaña, espectacular, y lo que vamos a hacer es echarle esta mezclita del mortero encima de nuestra picaña, lo esparcimos bien y lo vamos a dejar aquí. Durante tres cuartos de hora, una hora más o menos. Pasado este tiempo, vamos a poner nuestra pieza de picaña en una plancha bien caliente. No hace falta aceite porque ya tenemos todo este macerado. Mirad qué ruido y qué pinta tiene. Lo vamos a dejar simplemente dos minutos máximo por cada lado, dependiendo del grosor de la pieza. Dios mío como huele, le vamos a dar la vuelta, mirad qué tostadito tiene, y también vamos a hacer un poquito la grasita de guayu, que es espectacular y quede bien crocante. Y sacamos nuestra pieza de picaña y la vamos a dejar durante 3 minutos para que nos suelte todos sus jugos. Momento de la verdad, vamos a ver cómo está nuestra picaña. Mm, wow. Mirad que corte en su punto totalmente. Se corta como la mantequilla. Ya tenemos nuestra picaña le vamos a dar con esta salsita que ha salido este juguito exquisito que nos ha salido de la plancha y vamos a degustar este corte de guayú espectacular en la propia tabla nos lo hemos puesto y esto tiene una pinta de escándalo mirad mm. Mm. Mm. Brutal. Exquisita. Está mm. súper tierna, sabrosa. Wow. Ya queda, mm. a ver. En su punto.